acoplamiento molecular eh, usando todas las herramientas que habíamos aprendido entonces eh, como primera medida entonces eh, vamos a tener eh, que en el archivo de powerpoint o bueno, el pdf que está en el grupo de informática química está tanto la molécula o la proteína por la cual nosotros queremos hacer el acoplamiento como todas las que ustedes deben eh, acoplar. Entonces hay una opción, la primera era usando el servidor de eh, Doctor, allá también se subía la proteína, se dibujaba el ligando y se subía y se calculaba. Entonces ahora vamos a intentar realizar esto nuevamente, eh, utilizando la metodología de Quimera. Entonces, como les dije, vamos a empezar de ceros, como si nada estuviese ocurrido, entonces yo voy a crear... Mi carpeta de documentos, un nuevo folder, que se va a llamar eh, acoplamiento eh, de la HCP90, la proteína chaperona 90. Entonces ahí en mi, escrito en mis documentos tengo una carpeta totalmente vacía y esta la vamos a llenar con información. Eh, luego con la información que sale de aquí de esta carpeta la vamos a subir al servidor de webina para que realizamos los cálculos de acoplamiento en caso de que no funcione eh, como es el caso de muchos que no funcione Chimera. Eh, entonces lo primero que hacíamos lo primero que hacíamos era llamar a Quimera llamar a la aplicación Quimera y descargar la proteína la proteína la podíamos descargar bien sea utilizando la página de PDB o utilizando esta interfaz de Chimera. Eh, la, la proteína es la, una HCP90 o una proteína de choque térmico que, bueno, que, entre otras cosas, ayuda a estabilizar proteínas requeridas para el crecimiento del tumor. Entonces, ya hoy vamos a intentar eh, calcular eh, otras moléculas para que se unan el sitio activo de la proteína y de alguna manera podamos decir que si la otra molécula se une con mayor fuerza de sitio, la puede inhibir. Entonces el código de la proteína o el, el ID, el número de identificación de la proteína dentro de los códigos PDB, o el banco de datos de proteínas es 2BRC, así se conoce en el mundo científico esta proteína. Cualquier eh, persona en del mundo eh, que quiera eh, conocer más de esta proteína tiene que buscar información de 2BRC. Entonces lo primero que íbamos a hacer era cargar en quimera esta proteína. Simplemente voy a tener en cuenta que el código de la proteína es 2BRC. ¿Okay? Entonces, yo me regreso a Quimera. Y en Quimera hay una opción que dice File, bien sea la que a mí se me muestra acá arriba, o, o la que aparece aquí adentro, File, cualquiera de las dos funciona igual. Eh, y le voy a dar que capture o fetch by ID, okay, que obtenga de la Internet. O oh, esto solamente funciona si Quimera está con el... si su computador tiene acceso a Internet. Si no tiene acceso a internet, no va a poder conectarse para descargar del sitio web de PDB esta proteína. Entonces, lo primero que hace es, eh, aquí donde dice Fetch by ID, no sé si esto se ve muy pequeño, y se me abre una ventanita. En esta ventanita eh, me permite a mí buscar por el ID en diferentes bases de datos. En este caso a mí me interesa la 2BRC de la base de datos de PDB. Entonces buscamos ahí 2BRC. Simplemente escribimos eso, 2BRC, y le vamos a dar a este botón que dice acá abajo Fetch. Fetch. Y al darle Fetch, él busca en la internet eh, la 2BRC y la descarga en, su, y la descarga en el buffer de, de Quimera. De hecho, ni siquiera todavía la ha guardado. Ahí está la 2BRC completa. Eh, a mí para, para visualización, y esto es algo personal, ustedes lo pueden dejar tal cual como aparece allí. Pero a mí para visualización me gusta que la proteína se vea de, de diferentes colores, que las cadenas se vean de diferentes colores. Y para eso yo voy a esta opción que dice eh, Presets y selecciono interactivo, la primera, interactivo, y se ven la, ustedes ven que las, todas las estructuras secundarias de las cadenas cambian de color. Y además de eso, para que se vea un contraste mejor, el fondo lo voy a dejar en blanco. Entonces, para eso aquí dicen presets, eh, selecciono la, la publicación 1. Entonces, ahí, ahí aparece el fondo en blanco y ahí está la proteína. Y eso que aparece dentro del ligando o la molécula de referencia. Aparecen unas bolitas rojas, son moléculas de agua, dado que esta estructura es obtenida a partir de un análisis cristalográfico de rayos X, en donde los hidrógenos los protones no se alcanzan a ver. Entonces, cuando ustedes lleguen a la química analítica, sabrán que eh, TRX no muestra eh, protones. Entonces, se construye eh, esta estructura a partir de datos cristalográficos. Entonces, vamos a tener núcleos pesados, como por ejemplo los, de moléculas de, los átomos de oxígeno que hacen parte de moléculas de agua. ¿Listo? Entonces, hasta aquí todo bien. Lo único que he hecho es descargar la proteína de la Internet y cambiarle las maneras de visualizar. Ahora lo que voy a hacer es guardarla tal cual como está, porque pues para otra investigación me sirve, quizás. Entonces, simplemente le doy aquí File, eh, donde dice Guardar PDB, o PDB, y me aparece una ventana de quimera que es bastante extraña. Entonces, tiende a confundir. Eh, simplemente ustedes con esta tecla aquí, con este scroll de la mitad, ustedes tienen que ubicarse exactamente donde quieren trabajar. Entonces yo voy a trabajar ahí en documentos y en una carpeta que yo creo que se llama acoplamiento HCP90, y aquí simplemente escribo el nombre de la proteína, 2BRC, y le voy a colocar un identificador para ver qué es esta proteína. O sea, esta es full, o proteína completa, punto .pdb, es una buena práctica colocarle el punto PDB. Si yo no se lo coloco, el programa automáticamente me agrega el sufijo punto PDB. Entonces yo, siguiendo las buenas prácticas de acoplamiento, eh, le coloco punto PDB. Y así le digo aquí, guardar. Y listo, ahora voy a verificar en ese folder que yo he creado, que estaba vacío, está la 2BRC full, .full punto ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es, eh, voy a eliminar todo lo que no sea parte de la proteína, para dejar la proteína limpia. Para ello entonces me voy a esta opción que dice eh, seleccionar, select, eh, me voy a donde dice residuo, y hay una opción aquí en residuos que me permite seleccionar todo lo que no sea estándar, por estándar voy a entender que hace parte de aminoácidos. Todo lo que no sea aminoácidos con esta opción lo voy a seleccionar. All Non-Standard, aquí, todo lo que no sea estándar, si le doy clic allí, se selecciona todo lo que no es estándar. Eh, no sé si alcanzan a distinguir, bueno, vamos a regresar a este preset de fondo negro, y si alcanzan a ver alrededor de todo lo que no es un aminoácido, eh, aparecen bolitas, aparecen bolitas, bolitas, ah, eh, perdón, aparece una silueta un tanto verduzca. Entonces, eso quiere decir que eso está seleccionado. Entonces, una vez ya seleccionado, puedo editarlo. Para ello, me voy aquí donde dice acciones, eh, átomos y enlaces, y simplemente le voy a decir al programa que los elimine. ¿Sí? Nuevamente, regreso aquí a acciones, átomos, bonds, átomos y enlaces, y que elimine todo lo que está seleccionado. Al darle clic allí, desaparece todo lo que estaba seleccionado anteriormente. Lo que ustedes alcanzan a ver ahí son pequeños fragmentos de aminoácidos que por la cercanía con la molécula que estaba en el centro se muestran. Eh, sí, por, porque estaban cerca, porque el programa, el programa Quimera identifica que quizás tengan algún tipo de interacción con esa molécula, entonces por eso los muestran. Eh, no debo eliminarlos, debo dejarlos allí. De hecho, ahora que cargue la proteína nuevamente, la proteína sin, limpia, eso, estas moléculas no van a aparecer por ahí. Entonces, listo. Ya lo que hice fue eliminar ligandos y aguas. O sea, todo lo que no es estándar. Y ahora lo que voy a hacer es guardar. Entonces, nuevamente acá donde dice archivo o file y guardar pdb. Eh, estoy en la misma carpeta y si yo le doy save, me va a sobreescribir la anterior. Pero esta no es la que está limpia. Perdón, la, que, la completa, la full. sino esta es la, la, la limpia. ¿Sí? Esta es la proteína 2BRC limpia. Eh, por limpio entiendo que no tiene ni la, ligando de la mitad ni moléculas de agua. Entonces al darle save, ahora en la carpeta anterior está. voy a tener la proteína completa y la proteína limpia. ¿Ok? Ahí están, ustedes pueden ver que pesan diferentes. Listo, entonces ya yo eliminé lo que quería eliminar. Y lo que voy a hacer es, para que ustedes vean que... En la proteína limpia no se va a observar eso, ese ligando. Eh, Estas moléculas que ustedes ven ahí, lo voy a, la voy a cargar nuevamente. Entonces, para cargarla, movido donde dice File y le doy cerrar sesión. En este momento, Quimera cierra la sesión y voy a cargarla nuevamente. Entonces, para, aquí tengo un menú de, de moléculas que he abierto anteriormente y me aparece de primera. Pero si sí, supongamos que yo no la veo, no veo ese menú acá en la derecha, si no me aparece en mi, en mi programa. Simplemente voy nuevamente donde dice archivo y acá le voy a decir abrir. Ya no le voy a capturar de internet, sino que ya voy a abrir la que yo tengo. Yo simplemente file open y selecciono la 2BRC clean y le doy clic en abrir. Ustedes verán ahí aparece la proteína y ya no se muestran, bueno, nuevamente eh, presets interactivo y presets eh, publicación. Listo, ya ustedes notan que en el centro, que era donde aparecían unos fragmentos de aminoácidos, ya no aparecen, porque ya no hay ligando, y el programa no reconoce ningún, ninguna cercanía con nada, entonces por eso no dibuja nada, solamente dibuja la estructura de la proteína en este formato de eh, cintas. Y eso fue lo que, esto es lo que he hecho hasta el momento. Ok. Hasta ahí, pues, todo bien, simplemente he creado dos archivos, uno que se llama la proteína completa, que la captura de internet, y otro que es la proteína limpia, que lo que hice fue limpiarla. ¿Sí? De momento voy a cerrar la sesión aquí en Quimera para que no me, no me consuma recursos en mi computadora y la voy a dejar ahí quietecita tal cual como está allí. Y me voy a regresar nuevamente a la diapositiva y voy a identificar una de las moléculas con las cuales yo quiero regresar el acoplamiento. En la sesión anterior habíamos hecho un ejemplo ahí de dos. En este caso vamos a, vamos a usar esta que está aquí Y vamos a intentar realizar el acoplamiento con esta molécula. Eh, simplemente para realizar eso, tengo que ir a un sitio web que me permita dibujar el código SMILE de esta molécula. Para ello, yo acá les había eh, propuesto este sitio activo, el de Cactus de NCI. Eh, simplemente me voy a un navegador, navegador de internet, eh, le, voy a dar y le voy a pegar en la URL y este programa me permite dibujar la estructura, eh, dibujar la que dice comenzar el editor de la estructura a partir de esta imagen que yo quiero. Simplemente nuevamente selecciono esta, esta es la que yo quiero dibujar, esta es la molécula 5, en este caso la, la voy a llamar mol5. ¿Sí? O M05, como yo quiera, esta es la que yo quiero educar. Yo simplemente regreso al sitio web le voy a dar clic a este botón que dice comenzar el editor de estructura. Se me despliega una ventana emergente, espero que cargue lo que necesite cargar. Voy a minimizar esta ventana, la de mi navegador. Simplemente voy a dejarla en esta momento. Y listo, ahora lo que tengo que hacer es dibujar esta estructura que está en la izquierda. Aquí en este editor de estructuras de la derecha, entonces este PEN nota aquí un... un eh, identifican las características de esta molécula y central tiene un anillo aromático. Entonces aquí el programa me permite elegir anillo aromático. Y le voy a dar clic al anillo aromático. Aquí un poquito más abajo, aquí. Este anillo aromático que está aquí es este mismo anillo aromático que está acá. Pero el programa tiene un grupo, eh, un epoxi por acá que si ustedes se dan cuenta está dentro de como un anillo un hexágono ¿no? un ciclohexano entonces, lo que voy a hacer simplemente es dibujar un ciclohexano y cambiarle estos extremos por oxígeno entonces me selecciono aquí el ciclohexano el ciclohexano se lo pego a la izquierda o sea, ahí está pegado a la izquierda y ahora lo que tengo que hacer es reemplazar este, estos vértices por oxígeno el programa me lo permite aquí hay un botón que dice O que significa oxígeno y simplemente le doy clic allí y clic aquí abajo, y esta, esta parte de la molécula es exactamente esta otra parte de la molécula. Ahora necesito que este eh, benceno, este grupo aromático que está aquí, le salga un enlace por aquí hacia arriba. Para ello, selecciono este enlace sencillo, este enlace sencillo, y le doy clic en el vértice en el cual yo quiero que se despliegue el enlace. Yo simplemente identifico que es este y le doy clic en ese vértice y se despega un enlace hacia arriba. Eh, allí arriba hay un... Eh, no sé exactamente cómo se llama este grupo. Eh, los, los químicos orgánicos avanzados ya deberán que es un No sé. Benzofurano o pirano. Bueno, no sé. Listo. Le pego ese anillo de 5. Anillo de 5 allí. Y... Se, que necesito que se despliegue un enlace hacia arriba en este vértice y le doy clic allí, se despliegue un enlace hacia arriba y también necesito que se despliegue un enlace hacia abajo, aquí se despliegue otro enlace hacia abajo además de eso cuenta con un doble enlace aquí entre, este, entre estos dos carbonos doble enlace allí y otro doble enlace acá arriba y ahora lo que voy a hacer es simplemente cambiar el nitrógeno o sea, este vértice aquí por un nitrógeno y este otro acá por un Oxígeno. Y luego hacia abajo va un anillo bencénico. Sí, benzeno. Que tiene dos hidroxilos. Un hidroxilo para acá y otro hidroxilo por acá. Eh, y selecciono ahí el oxígeno. Oxígeno. Y oxígeno. Listo, entonces ya yo estoy satisfecho con que esta estructura que dibujé aquí en la derecha es la misma estructura que está acá en la izquierda. Si estoy satisfecho con ello, simplemente... Voy a uh, llamar nuevamente mi navegador que está ahí detrás. ¿Sí? Y le voy a dar someter esta molécula. O sea, esto que yo dibujé aquí, quiero que el programa me lo dibuje aquí como un SMILES. En Entonces le voy a decir submit molecule, y listo. Y aquí simplemente apareció el código SMILES de la molécula. Todo esto que aparece aquí dentro de esa caja de texto, dentro de esa cajita de texto, es el código SMILES. En Entonces lo selecciono todo. Y lo copio. Copiar. Listo. Para eso es lo único que voy a usar esta página. Ya no la voy a emplear para nada. La puedo cerrar si quiero. Pero la dejo allí mientras. Entonces, una vez copiado, copiado, el código MyCopy, copy, ya lo tengo copiado. Simplemente lo que voy a hacer es cargar nuevamente Quimera Aunque como les dije, yo no lo cerré, simplemente cerré la sesión. Y lo dejé allí, tal cual como estaba. Y ahora pues, lo que voy a hacer es construir una molécula a partir de ese código smile que yo dibujo allá. Voy a construir la estructura tridimensional de esa molécula. Para ello, en Quimera hay una herramienta muy útil, que es la herramienta constructor de estructura. Esa herramienta la ejecuto o la llamo a partir de este menú que se llama Tools. Tools, eh, Structure Editing o Editor de Estructura. Y hay una opción que dice Build Structure o Construir Estructura. Nuevamente, por si me perdí, Tools, Structure Editing, Build Structure. Entonces, una vez allí, una vez allí, eh, lo que tengo que hacer es cargar esa ventana emergente que se abre cuando le doy clic a Build Structure. Le doy clic allí y me trae una ventana emergente que me dice... Bien, vamos a comenzar a construir una estructura. A partir de cómo quieres tú construir la estructura, simplemente yo selecciono el Smiles, código Smiles. Y aquí donde dice Smile Stream, simplemente pego lo que yo había copiado de la página aquí Y está aquí donde dice el nombre de residuo, lo voy a colocar M05 porque está es la molécula 5. Aquí nuevamente, aquí aparecía algo, simplemente lo borro y pego ahí la estructura. Y donde dice nombre de residuo, lo cambio por el nombre que yo quiera. Esto, estos nombres o este residuo, este nombre de residuos tiene que ser de tres caracteres. No puede excederse de esos tres caracteres. Entonces ahí está la molécula 05 y simplemente le doy clic allí a Apply. Y automáticamente el programa empieza a construir una estructura tridimensional a partir de ese código MICE. Esa estructura es esa que apareció ahí atrás. Ya yo puedo cerrar este menú. Estaba intentando la gente, la puedo cerrar. Y ahí está la estructura de la molécula que yo dibujé en el servidor para que me diera el código MAI para que Quimera me lo dibujara en tres dimensiones. Entonces, como les decía, Quimera eh, intentó dibujar esta molécula en tres dimensiones usando eh, una librería de ángulos de enlace, de distancia, de enlace, a partir de la estructura que yo le, le di Eso lo hace Quimera con una librería que tiene, pero esa librería no es perfecta y las geometrías que da tampoco son muy buenas. Es decir, esta geometría, aunque ustedes la ven ahí en tres dimensiones, se asemeja muy poco como la molécula se vería de manera real o como, como se orientaría la molécula. Quizás de esta manera no se vería la molécula, entonces vamos a intentar... Darle un poco más de rigurosidad a esto y optimizar la estructura. Eh, si bien ya la molécula está eh, en tres dimensiones, el paso de optimización no es necesario, además yo no le dije que lo hiciera. Eh, esta molécula, así tal cual como está ahí, está lista para acoplarla. Simplemente lo que voy a hacer es guardarla primero, File, y la voy a guardar en formato mol2 aunque la puedo guardar en cualquier formato en general. Simplemente la voy a guardar en formato mol 2 porque los ligandos por lo general están en formato mol 2. Entonces, nuevamente, file, eh, guardar mol 2 y ya yo estoy trabajando en la misma carpeta en el complemento HCP90 y aquí le voy a colocar el nombre. Entonces, para va a ser la molécula 05, la molécula 05, sin optimizar, sin OPT. ¿Listo? Nuevamente es buena práctica colocarle moldos, pero si yo no se lo coloco, ahí el programa automáticamente le agrega sufijo moldos. Entonces le voy a dar aquí guardar y voy a revisar nuevamente la carpeta y ahí va a estar molécula 0.5 sin optimizar punto moldos. Lo que voy a hacer ahora es un paso adicional, no es necesario que lo realicen, pero bueno, si ustedes quieren, si está en su potestad, puede pueden realizar. Lo que voy a hacer es optimizar la molécula. Para ello, nuevamente, me voy a menú Tools, Tools de herramientas, y activo el menú de editor de estructura, Structure Editing, y aquí simplemente selecciono la opción de minimizar la estructura, Minimize Structure. Esta opción me va a permitir aplicar um, campos de fuerza y mecánica molecular para construir una mejor estructura de la molécula. Al activar esto, simplemente me aparece en este, este menú acá. Estos, estos pasos que ustedes ven acá, o estos, estos parámetros que ustedes observan allí, son parámetros relacionados con el algoritmo de minimización. Eh, lo que aparece ahí por defecto, yo voy a cambiarle aquí. Ustedes lo pueden dejar tal cual como estaba, yo simplemente lo voy a cambiar que el, el intervalo de actualización va a ser 1, no va a ser de 10 en 10, sino de 1 en 1. Es decir, que por cada movimiento que realice la molécula, voy a observar cómo va cambiando. Voy a aumentarle acá los pasos de, de optimización. Eh, bueno, aquí la optimización es simplemente tomar la estructura de la molécula, realizar un pequeño cambio, eh, calcular la energía, y si esa energía es menor que la que tenía anteriormente, me voy haciendo cambios, cambios, cambios, cambios, hasta que la energía sea mínima. De eso se trata la minimización un algoritmo, son algoritmos eh, empleados para obtener una estructura tanto más eh, acorde con lo real, es decir, una estructura de mínima energía. Ahora le clic aquí a minimize, aquí en que minimize, eh, minimice, minimize, se me abre otro menú, este otro menú simplemente es, eh, me pregunta que si, cómo quiere yo que, que optimice la molécula, cómo quiero que optimice la molécula, que si, que si considero los hidrógenos, aunque eso, eso garantiza que el cálculo sea un poco más lento, pero bueno, no me interesa. Sí quiero que optimice todo, hasta los hidrógenos, no hay ninguna restricción. Le voy a dar clic a OK. Y se me abre otro menú, otro menú eh, que me dice, bueno, con qué tipo de cargas vamos a, a calcular esto. Por cargas, pues ustedes verán aquí los nitrógenos tienen una carga, carga atómica, y este carbono tiene otra carga atómica, sabrán ustedes que átomos con cargas atómicas eh, diferentes van a atraerse con mismo, el mismo signo, se van a repeler, entonces eso, de eso me dice, hay diferentes modelos de cargas, de las cargas AM1, BCC, y las cargas GAS-Tiger, gas y selecciono ahí simplemente las cargas de gas -tiger. son, eh, para ligando está más que bien, eh, AM1 se emplea cuando deseo calcular el enlace de hidrógeno, pero esta molécula no tiene enlace de hidrógeno, así que no, no lo voy a calcular con AM1, sino con gas Y adicional a eso, le voy a activar esta campanita, aquí está esta opción, que me dice que le va a mostrar la, las etiquetas para las cargas de todos los eh, residuos no estándar, dado que esto es un residuo no estándar, le doy clic a OK, y si me va a abrir otra ventanita, que me va a preguntar, por la carga neta de la molécula. Entonces, si esta molécula es un anión, un catión, ¿qué tipo de molécula es? Pues una molécula neutra. Y ustedes pueden jugar con la carga, pero esta molécula es neutra. ¿no? Si ustedes tienen por ahí un. Quieren despro, desprotonar, protonar, pues esto juega con el pH y le, así mismo le calcula eh, los puntos de protonación de la molécula. Entonces, simplemente una molécula neutra ahí, y le voy a decir OK. Y verán ustedes que empieza el algoritmo de minimización. Entonces ahí observarán ustedes que acá abajo, en la parte de abajo de mi computadora, que me estoy moviendo el cursor aquí abajo, están los pasos de optimización. Eh, yo le había colocado que eran 1000, va por 500, y están apareciendo las cargas atómicas. Ahí van apareciendo. Van apareciendo las cargas atómicas y pues ya sabrán ustedes que usamos qué tipo de cargas, gas, Entonces ya la molécula cambió un poco con lo que estaba antes. Sí, pues sí, sí ha cambiado, pues considero que esta es me una geometría un poco mejor, pero bueno, ya cada quien eh, puede las habas como quiera, entonces eh, aquí está mi molécula optimizada, entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente guardarla como la optimizada. Entonces nuevamente aquí File, eh, Guardar mol 2, y simplemente le cambio el nombre, entonces esta es la optimizada, punto 2, y le voy a dar Guardar. Save. listo, y ya está la molécula optimizada, lo que voy a hacer ahora es simplemente cerrar la sesión. Y listo, en este punto ya puedo realizar los pasos para el acoplamiento en Chimera y también vamos a realizar los pasos para el acoplamiento en el otro software, eh, perdón, en, en la página web de Webina Entonces vamos a realizar los pasos para Chimera entonces aquí nuevamente lo que tengo que hacer es cargar la proteína y el ligando, eh, File, Open, Voy a abrir la proteína limpia, 2BRC clean, voy a dar clic a open, ahí cargo la proteína y nuevamente voy a cargar el ligando. File, open, eh, y el ligando es la molécula 5 optimizada para mí. Si ustedes no realizaron el paso de optimización, va a ser la 5 sin optimizar. Nuevamente la selecciono, la cargo y la ubico por allá en un, en un extremo. Y nuevamente, para que esto se vea mejor, voy a activar los modos de presets. Y listo y para que se vea la... y fondo blanco. Oh, bueno, el fondo blanco no se me ve la caja que voy a dibujar ahora. Simplemente lo que voy a hacer a continuación es activar el módulo de autobina para empezar a revisar el acoplamiento. El módulo autobina me va a escribir un montón de, de archivos aquí va ¿Sí? a escribir un montón de archivos aquí, de momento yo solamente tengo cuatro, cuatro, cuatro moléculas allí, tengo cuatro archivos, si yo no quiero que esto se me llene de archivos, simplemente lo que voy a hacer es un nuevo folder, ¿sí? y este va a ser el acoplamiento, ACO, el acoplamiento, de la 2BRC, y la molécula 05, y esto es un código que yo me inventé ahora para crear. Este acoplamiento de esta molécula con la proteína se guarde en esa carpeta. Como ustedes van a tener muchas proteínas aquí, es buena práctica tenerlas cada una separadas por carpetas. Listo, allí yo puedo copiar esto y adentro, pero no es necesario. Simplemente lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Eh, voy a activar el módulo de autodopina. Para ello me voy aquí donde dice nuevamente herramientas. Eh, su file Binding Analysis o análisis de superficies y enlazamientos, entonces selecciono aquí donde dice Autodobina, Autodobina, allí seleccioné eso, y se me abrió esta ventana emergente. Esta ventana me va a servir uno para los que no le funciona al paso siguiente, generar los archivos para usar el servidor de Webinar. Entonces, simplemente aquí lo que voy a hacer es seleccionar un archivo de salida, es decir, en donde voy a almacenar la información que va a arrojar Autodobina. Entonces le, le activo aquí la pestaña de explorar y selecciono la carpeta que acaba de crear, la carpeta de acoplamiento de la 2BRC mol 05. Entonces le deseo, tengo que colocarle un nombre. Entonces esto va a ser la 2BRC. No sé por qué le voy a colocar mayúsculas. Mol 05. Ok, ahí está la 2BRC mol 05. Y él le agrega el sufijo si yo quiero se lo pongo, si no, él automáticamente lo va a colocar. Entonces le voy a dar aquí, eh, de manifestarla como la ubicación de salida. ¿Listo? Ahora aquí tengo que simplemente seleccionar quién es el receptor, pues el receptor es la macromolécula. ¿Y quién es el ligando? Pues la molécula que yo obtuve a partir del código SMICS. Simplemente acá luego tengo que completar con la información que está activa acá en el archivo de, de PowerPoint. Simplemente colocar estas coordenadas donde me los pida. Son 16 centro eh, 16.748. 740.748. Bueno... 3.565 y menos 5.134. Tamaño de la caja de 20 por 20 por 20. Vamos a tener ahí una caja cuadrada. Al darle clic afuera aparece una cajita ahí, ustedes la alcanzan a observar y, en, y es en esa región en esa dentro de esa región en donde la molécula va a entrar a, a acoplarse estas otras opciones las dejo ahí por defecto las opciones de receptor las opciones de ligando las dejo tal cual como están y el truco va a estar aquí en la opción de ejecutable ustedes colocan local deben buscar deben descargar autobina, y seleccionar el archivo de bina sé que por experiencia a muchos no les funciona este paso les va a aparecer un error qué sé yo Listo, no hay problema. Vamos a darle clic a OK. Y en mi caso sí va a funcionar, porque ya yo lo he probado antes. Ahí empezó a hacer el acoplamiento. Acá abajo dice running. se corriendo. Él empieza a hacer el acoplamiento. Eh, no debe tardar mucho. Sin embargo, mientras esto está corriendo, voy a ir de chismoso a la carpeta que yo acabé de crear. Y ver qué es lo que está sucediendo allá en esa carpeta. Bien, aquí afuera no hay nada, pero aquí en la carpeta que yo creé sí hay cosas. Si ¿Sí ven? Está mucha información. Está tanto la, el receptor en formato pdbqt y está el ligando en formato pdbqt. Estos dos archivos son los que voy a necesitar para correrlo en el servidor. De momento voy a dejar la chismosería y voy a regresar a Quimera porque ya terminó el acoplamiento listo aquí me dice quimera que ya terminó al terminar quimera se me activa esta, esta ventanita que se llama que es Viewdoc, simplemente para mirar el acoplamiento y lo que voy a hacer en esta ventanita es seleccionar desde el segundo acoplamiento hasta el último y desde el segundo hasta el último y decirle que esos van a ser desechados vamos a darle Delete ¿sí? y solamente me voy a quedar con el primero con el valor de afinidad más bajo, o menos 8, ¿sí? para mi caso. ¿verdad? Ahí está esa molécula, y listo. Listo. Eh, esta otra que está por acá afuera no me interesa, porque está en una posición en donde yo no quería que se acoplara, simplemente yo quería que se acoplara adentro, acá adentro. Entonces la puedo eliminar o no. Aquí lo que voy a hacer es simplemente seleccionar la molécula que yo quiero guardar, que es esta, esta que está aquí en la posición que yo quiero, en esta posición en particular, y la voy a guardar. Para ello, eh, tengo que seleccionarla, entonces, eh, simplemente le voy a dar clic presionando la tecla control en cualquier parte de la molécula que yo quiero guardar, bien sea aquí, en este oxígeno, o en este carbono, o en este otro carbono, o este nitrógeno, en cualquier sitio de la molécula puedo darle clic, al darle clic, o inclusive entre el enlace carbono-carbono, enlace carbono-oxígeno. ¿sí? Para ver esto, para, esto simplemente es para seleccionar un, una parte de la molécula, para se, seleccionar el todo de la molécula, simplemente sele, eh, activo la tecla de, de navegación, la flecha para arriba, para abajo, izquierda, derecha, le voy a dar clic a la flecha hacia arriba. Y ahí se activó toda la, toda la molécula. Entonces, si alcanzan a verla, se activó la selección de toda la molécula. Entonces, ahora la voy a guardar. Simplemente voy aquí donde dice archivo y la voy a guardar en formato MOL2. Guardar MOL2. Y él me pregunta, bueno, hay un montón de cosas que vamos a guardar? seleccionar. Lo que en realidad quiere guardar está la proteína, está el ligando, están las poses o los archivos acoplados. Desde la 3.1 a la 3.5, yo solamente quiero que me guarde el 3.1. ¿Sí? Y lo voy a guardar afuera, afuera, en la carpeta de acoplamiento HSP90. Entonces aquí le voy a colocar un nombre como eh, molécula 0.5 acoplada, o sea, mol 0.5, eh, acoplada con la 2B, 2BRC. Sí, este fue el acoplamiento. Vamos a colocarle al principio el acoplamiento. La mol 05 con la 2 brs listo Ahí está. Ese es el nombre que yo quiero para esa molécula en particular. El resto de poses no me interesa, simplemente voy a seleccionar en este caso la de menor energía. Y voy a dar ahí, guardar. Y listo. Voy a regresar a la carpeta y voy a observar allí. Cerrar aquí, ¿qué pasó? Ahí está la carpeta y la molécula que yo acabo de crear se llama acoplamiento mol 052BRC mol. ¿Listo? Esto es porque mi, mi autoopina funciona en mi quimera por cuestiones de la vida. No sé por qué a mí me funciona y a muchos de ustedes no. Vamos a asumir ahora que a ustedes no les funcionó, pero que sí creo estos archivos. El archivo... .ligando.pdbqt y el archivo .receptor.pdbqt estos dos, estos dos archivos son los interesantes o los que me van a servir para realizar el acoplamiento usando el servidor ahora viene paso 2, utilizando el servidor de eh, Webinar entonces el servidor de Webinar es este servidor que está acá, la página es durantlab.pitt eh, webina esta página es la de Webinar a ver si por acá, hay el, por acá hay algún comentario. Listo. Entonces, para Yailin Rodríguez Zambrano, eh, asumo que Bina sí te generó estos dos archivos, el archivo .ligando.pdbqt y .receptor.pdbqt. Si eso es así, entonces puedes proceder de la siguiente manera. O sea, te salió error, pero te generó estos dos archivos. Asumo, estoy asumiendo y tomando un riesgo grande asumiendo eso. Entonces lo que voy a hacer ahora es aquí en Webina, esto es un servidor que corre autobina, básicamente. Eh, ¿Qué tengo que darle? Bueno, ¿quién es el receptor? Y aquí le digo, eh, me dice, bueno, eh, explóralo o simplemente pégame aquí el archivo y voy a, voy a, a explorar simplemente aquí en documentos Agrupamento de la LCP90 dentro de esa carpeta. Y ahí selecciono el receptor. Pues el receptor es 2 brcmol mol 05 receptor.pdbqt. Selecciono el receptor. Le voy a abrir. Listo. Y ahí no, no pasa nada extraño. Ahí está el receptor. ¿Sí? Ah, bueno. Empecemos de cero. Pues, exploramos la página primero. Se si quita la página. La página no muestra nada. Eh, y, y aquí me da información de receptor del ligando eh, aquí, aquí va a aparecer la, el, la molécula y acá está el centro en x centro en y centro en z y el tamaño de la caja en x y z eh, algunos parámetros y simplemente aquí vamos a dar estar entonces aquí donde dice receptor voy a cargar ese archivo que se llama punto receptor punto abrir Ustedes lo van, a, lo van a observar aquí, cargando. Está el receptor. Pues esa no es la caja real, así que no, no le paren bola a esa, caja, a esa caja. Entonces ahora vamos aquí donde dice Ligando, Explorar. Y pues el Ligando es, eh, se llama 2brc.ligando.pdbqt. Y vamos a, darle, a abrir. Y ahí está el Ligando, en la derecha. Entonces, el ligando va a acoplarse en esa caja, pero no es, en realidad no es esa caja. Estas dimensiones son, no sé ni de dónde las saco. Entonces, no me interesa que ese programa me dé las dimensiones. Yo soy autónomo, yo le voy a decir, bueno, no es 20.4, sino 16.748. ¿Ok? Eh, no es menos es 5.86, sino menos 3.565. Y tampoco es 0.75, es menos 5, 184. Además, eso tampoco es 13, es 20 por aquí, 20 por acá y 20 por acá. Listo, entonces esta es la caja más o menos que yo había dibujado ya en top, eh, Aquí estos parámetros los vamos a dejar por defecto, tal cual como están allí. No le voy a cambiar más nada. Eh, y ya, simplemente voy a dar estar webina y le damos la bendición y le damos a a esta webina, dice webina es, está corriendo, de, de, dice puede demorarse algunos minutos, ahí está la bolita dando vuelta o sea esperemos que la providencia nos bendiga y que el cálculo sí funcione o se da la bolita, la bolita, la bolita Tenemos ahí un Santiamén. En autóctona no demoró tanto, demoró por ahí unos minuto y medio por ahí vale mucho. Pero bueno, esto es un servidor de gente que lo da gratis. O sea, que permite que uno haga cálculos allí gratis y pues debemos estar agradecidos por que nos dejen usar. Eh, la página está sin respuesta. ¿no? Dice que sí, que quiero hacer? Vamos a seguir esperando. Vamos a esperar. Y listo. Ahí dijo, hey, ya terminé de hacer el calculito tuyo. Eh, ahí está la energía. a mí me ha dado 8, menos 8 a este más le dio mejor o sea, le dio menos 8.2 dice que se demoró 83.8 segundos sí, yo no creo y aquí están la salida, ¿no? está las salidas están eh, las salidas Está modelo 1 bueno y está bueno, otra información entonces eh, ahora voy a asumir voy a asumir que sí funcionó. Entonces, este es el modelo 1. Todo esto que está aquí es lo que voy a descargar. Lo que nosotros habíamos visto ya en auto que se llamaba, perdón, en Quimera, que se llamaba... Bueno, que ya vamos a ver cómo... Lo, este, este archivo que dice salida, output, pdbqt file lo voy a dar aquí a descargar. ¿Sí? Y él lo descarga como un archivo que se llama webina.out.pdbqt. Ok, eso lo descargó, entonces debe estar en mi descarga. Lo que voy a hacer ahora es irme a mis carpetas. Irme a mis carpetas, Dentro de esta misma carpeta, eh, la de la molécula 05, ahí voy a pegar lo que acabo de descargar. Entonces voy a ir a descargas y copio ese archivo que se llama webinaout.pdbqt. Lo copio, copiar, eh, Copy. Y regreso a la carpeta que estaba trabajando, la carpeta que está dentro de mis documentos, que se llama acoplamiento JSP 90 y dentro del acoplamiento de la OVRC, el MOL 05. Entonces, aquí dentro de esta carpeta voy a pegar exactamente esa salida de Webinar. Y nuevamente hablo de Quimera. Cierro esto por aquí. No sé pasó. Cierro sesión. Y listo. Cierro sesión. Dice cerrar sesión. Está todo otra vez como estamos al principio. Ahora lo que voy a hacer es eh, abrir el receptor nuevamente. Archivo. Open. Y lo que voy a abrir es la proteína limpia. El BRC clean. Open. Y está. BRC clean. Como les dije, yo soy, eh, me gusta que esto se vea de colorcitos, colorinches. Aquí vamos a ver entonces a Dibons, se ve así. Y además de eso, quiero que se vea fondo blanco. Que se ve así. Ahora lo que voy a hacer es cargar esa molécula que yo descargué de webina. Aquí. Para hacerlo, tengo que irme a esta herramienta que se llama Tools. Suffice Binding Analysis. Pero aquí ya no voy a hacer eh, autobina, sino ViewDoc. Entonces, antes hay un nombrecito que se llama ViewDoc. Este es eh, como visualizar el acoplamiento. Le damos clic allí. Y vamos a seleccionar el archivo que queremos abrir. Eh, al, aquí está dentro de esa carpeta y se llama webina.out.pdbqt. Si no lo encuentran, ustedes aquí donde dice tipo de archivo, file type, seleccionan autodoc.pdbqt. Y les va a mostrar solamente los archivos PDVQT y lo identifican más fácil. De webinar le vamos a dar ahí, open. Y listo, entonces aquí están los nuevamente todas las poses. Entonces ahí está desde webinar, ¿no? Bonito. Eh, aquí una opción de película, que eso bueno. Ustedes que quieran... Y quiera ver cómo son los acoplamientos ahí en ese punto. Bueno, en fin. Eh, voy a parar aquí la película. Y voy a quedarme solamente con la primera pose. El resto de la pose, esta hacia la última, la voy a eliminar. Entonces, para eliminarla, ustedes con la tecla chip van bajando, bajando, bajando, bajando, que llegue al final y eliminan todas. Entonces me voy a quedar con la primera, que es menos 8.2. Selecciono de la segunda, presiono la tecla chip y empiezo a bajar, bajar, bajar, bajar. bajar, bajar. Hasta que llegue al final. Cuando llegue al final, simplemente le voy a hacer, decir que esas moléculas van a ser eliminadas. Y me va a quedar solamente la, la primera. Sí, está la primera. El archivo guardar. Y listo. Ahora lo que voy a hacer es guardar esa molécula en particular. Esta es la de Webina. Entonces, simplemente nuevamente regreso aquí. Amplío. Eh, voy a seleccionar un átomo con la tecla Control. Un átomo de esta molécula y la tecla hacia arriba seleccioné toda la molécula y simplemente voy aquí donde es archivo guardar mol2 y selecciono la 11 ok solamente la 11 que es la primera pose o la pose más de menor energía eh, necesito darle un nombre recordarán ustedes que la anterior yo le había puesto un nombre que se llamaba acoplamiento mol05 la brc pero esta le voy a adicionar que esto es webina webina webina acoplamiento mol 05 listo. guardar salirme aquí sí no no voy a guardar nada file cerrar sesión y ya se acabó el problema ahora voy nuevamente aquí a mi folder y en la carpeta de acoplamiento voy a tener entonces la que está de webina, la que acople en webina y la que acople usando autodoc vina en quimera. Si a ustedes no les funcionó quimera, pueden usar esta que está acá. Ahora viene el tema de cómo calcular los, el RMSD. El RMSD o Root Median Square de Deviation es una medida de distancias atómicas. Es decir, vamos a mirar qué tan lejos está una molécula de otra molécula en un espacio tridimensional. Para eso vamos a emplear un servidor también y vamos a tener que usar una molécula de referencia. La molécula de referencia, pues si se les había olvidado, está aquí en eh, la página de... De, del classroom de informática química se llama molécula de referencia reference mol referencia punto 2 eh, lo que ustedes tenían que hacer era descargarla aquí se va a abrir, dice que no hay ninguna vista previa, simplemente va a decir descargar y él la descarga en mis descargas entonces nuevamente voy acá donde dice mis descargas, en notes y copio la molécula de referencia 2 y me regreso a la carpeta, solamente tienen que ser una vez. Ahí está. A mí no me gusta que se vea con ese todo allí. Este, Mod referencia. Ahora, para calcular el RMSD, eh, vamos a asumir en este caso que la molécula 5, eh, perdón, que el acoplamiento y esta de webina son dos moléculas diferentes. Entonces vamos a calcular dos RMSD. Nuevamente, para el cálculo de RMSD, hay un servidor disponible para ello. Y ese servidor es el servidor de Chang, ChangLab. Entonces, ahí está el link, changlab.net. Copio eso que está allí y me voy a un navegador y le digo, aquí en la barra de direcciones, pego eso. No le voy a decir que busque, sino que vaya directamente a la dirección. Y ahí está veremos al que cargue y dice este es el laboratorio del doctor Chang y aquí me permite calcular eh, un alineamiento estructural de ligandos y además dice que es rápido y acertado entonces vamos a creerle al doctor Chang que es además de bastante preciso rápido entonces aquí hay dos cajitas este es el ligando eh, de referencia bueno, la verdad es que no importa. Bueno, aquí abajo es el ligando de referencia, perdón, del template. Y este es el ligando que yo le voy a buscar. Entonces, sabrán ustedes que el ligando de referencia va aquí abajo y el ligando eh, calculado, o el cual quiere calcular el RMC, va acá arriba. Entonces, para ello aquí, entonces, dice subir el archivo moldos. Entonces, vamos a decirle aquí, escoger archivo. Y allí sabrán que va la molécula de referencia. Entonces, acoplamiento el acoplamiento la YSP90 y va la molécula de referencia aquí, en donde es el template o la plantilla o la referencia. Ahí, ahí dice, ya está precargada. Y acá arriba voy a subir una de las moléculas. Entonces, supongamos que ustedes ya hicieron todo el acoplamiento y vamos a calcular con la molécula 05. Entonces, vamos a darle aquí, choose file. Y yo voy a seleccionar la que yo calcule, el acoplamiento MOL05 usando eh, mi programa de Quimera, si me funcionó. Pues vamos a darle aquí, Open. Están precargadas ambas. Eh, yo no quiero que mi correo se llene de spam. Eh, simplemente le voy a decir que, que, que corre eso. ¿no? Ejecutar el elemento RS. Y ahí me empieza, gracias por usar los servicios. Y bueno, sí, doctor Chang, es bastante rápido. Eh, y aquí hay un valor que es el RMSD. En la estructura de LIAN, 1.0888. ¿Qué quiere decir este valor? O sea, ¿en qué va referenciado este valor? Por ejemplo, si ustedes alinean la misma molécula con ella misma, les va a dar un RMSD de cero, porque no hay diferencia de una molécula con la otra. En este caso, él usó eh, plantillas, ¿sí? Usó ahí plantillas de los átomos más parecidos y los alineó el uno con el otro. O sea, ahí están como se verían si sí. se utilizan ese algoritmo eh, Obviamente, este, este alineamiento lo hace tomando la molécula rígida, ¿sí? No no permitiendo que la molécula se, eh, sea flexible. Pues si la molécula es flexible, puede acomodar un poco mejor. Entonces, si nosotros aquí la activamos acoplamiento flexible antes, quizás el RMSD vaya a dar un poco más pequeño. Pero aquí me interesa simplemente que veamos que este valor de RMSD me está diciendo, me está indicando que hay una diferencia considerable de la molécula de referencia con la molécula que yo acople, 1.0886 Listo, y este valor es que ustedes tienen que reportar junto con el valor de acoplamiento, con el valor de afinidad. Es decir, esta como fue la que yo hice usando eh, quimera, recuerden que a mí me dio menos 8, entonces el valor va a ser menos 8 y 1.0886. Listo. Ok, entonces supongamos que ese uno, ya tengo uno, estoy contento ahí. Y vamos a revisar el otro. Simplemente me regreso. Ya esta está precargada, no tengo que cargarla otra vez. Simplemente me voy a la molécula de búsqueda. Y aquí voy a cargar la de webina. gente aquí la de webina. Que estamos pensando que es otra molécula. Y simplemente le damos clic a open. Eh, dejamos todo por rígido. No me vas a mandar nada al correo. Simplemente vamos a ver, como el doctor Chan dice que rápido. Y preciso, está, gracias por la paciencia, no te tengo que dar las gracias porque no sé ninguna paciencia. Y este RMC, pues, 1.0253, es un poco mejor que el que me dio anteriormente, ¿sí? Y están también los alineamientos. Pregunta eh, a la señorita Jailyn Rodríguez Zambrano. ¿Te funcionó? ¿Hiciste, intentaste de esta manera? No, no, profe. Este, tengo el computador aquí haciéndolo. Vale, bueno, no te preocupes. Entonces voy a voy a detener la grabación del video. ¿Sí? Eh.